Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Ayer, durante un directo en el disco de Hunter España, abatí un cola blanca diamante al que perseguí un kilómetro y pico largo. Vi sus huellas y mientras iba buscándolo hice muy buenos lances. Y sin más preámbulo, comenzamos. Tenemos aquí unas huellas, un animal de, de peso máximo, vamos a seguirla. Estamos al sur de, del mapa de Mississippi, vemos aquí el hábitat. ...así que vamos a ver las huellas... ...aquí tenemos unas heces... ...y a ver qué nos dicen... Dice que son muy viejas... ...estoy en directo en el canal de Hunter España... ...en Discord, en el canal de Discord de Hunter España... ...el que quiera verme me, me puede ver... ...cogemos el, el reclamo... llamamos. ...vemos que tenemos marcado el, el hábitat... ...hay muchas huellas... ...por lo que tienen que ser un rebaño de 7 u 8 animales... ...y voy a mirar aquí no vemos nada vamos a seguir estas huellas a ver a, a qué nos conducen un peso máximo siempre es garantía de un, de un oro por lo menos aquí se bifurcan las huellas voy a buscar voy a coger el reclamo en este caso el de resopido no nos contesta nada ahí por aquí, porque estas venían a, hacia nosotros, vamos a seguir mirando no vemos nada por aquí pues nada, vamos a seguir buscando estas huellas, que nos conducirán a, a un lado aquí tenemos la vegetación muy revuelta, voy a seguir en esta dirección, a ver si, si es la correcta mira que sigue trotando vamos a ir avanzando despacio no quiero hacer ruido, aunque está lloviendo y nos va a amortiguar el ruido que hacemos, pero vamos a ir Mira, ahí tenemos una hembra ahí tenemos una hembra que ha venido al, al reclamo nos vamos a agachar nos vamos a mover sigilosamente a ver si apareciera un macho y ahí tenemos otra hembra otra hembra, tenemos un grupo de hembras está muy cerquita en cuanto nos vea va, va, a salir, va a salir huyendo pero queremos un, un macho, no queremos las hembras. Vamos a movernos lateralmente despacito, siguiendo marcando los animales. Vemos allí las huellas. A ver si apareciera algún macho. Tampoco quiero espantarlas porque si hubiera algún macho cerca, cuando se espantan una, van, van a salir todos espantados. Escuchamos ah, nada un zorro, una hembra de zorro, ahí vemos otra hembra que se acerca, aquí otra, mira qué bonitas son, la verdad que son muy bonitas, vamos a cambiar la, la munición del arco, por si tuviéramos que hacer un, un lance con el arco, que había estado cazando en, en Leyton y llevaba la flecha de 600 gramos, y para estos animales aquí en, en Mississippi con 420 gramos no, no sobra, vemos ahí los grupitos de hembras que están aquí pero no vemos ningún macho vamos hacia la que se siente no sé a las espante vienen hacia nosotros pero ya mismo se van se van a asustar me imagino que se van a asustar en cuanto me vean y yo que me estoy moviendo despacito qué lástima que no tengamos ningún macho aquí para poder hacerlo vamos a seguir mirando Nada, otra hembra. Otra hembra, madre mía, pues cuántas hembras hay. 6, 7, me parece. Pero así que vamos a movernos. Lateralmente, otra hembra allí, allí otra. Ahí donde están los machos. Porque normalmente cuando hay tantas hembras siempre tiene que haber por lo menos uno o dos machos en estos rebaños. Nada, ya me ha visto, ya me ha visto, ya me ha visto salen corriendo tan nerviosa las demás? Madre mía, una lástima, no hemos podido hacer un lance. Vamos a, a llamar otra vez. A ver si, si contestara un macho o se acercara. Pero no, no vemos nada. Vamos a seguir mirando y vamos a avanzar despacito. Sabemos que tenemos unas huellas de, de animal de peso máximo. Yo creo que las he perdido ahora, pero bueno ya aparecerá, sabemos que está en esta zona nos ponemos uy, uy, uy, uy! casi casi me pega esa vamos a lanzar un poquito más más de pisa, continuamos agachados vamos a seguir mirando escuchamos la, la llamada de advertencia de, del zorro a ver si no lo visto. No, no, no vemos al zorro vamos a centrarnos en el ciervos de cola blanca cogemos el, el reclamo a ver si nos contestaran pero parece que no no, no nos contesta así que mira, ahí vemos otra vez las huellas que tenemos marcadas pues vamos a, a continuar a ver a qué dirección llevan y si van dando, trotando, corriendo mira, vaya, me he equivocado esta una, es una hembra así que he perdido la huella del macho, pero bueno, vamos a buscar a ver si fueran estas cogemos el reclamo no, este es un un macho, pero de, de nivel más, más pequeño así que bueno, vamos a seguirlo puesto que suele ser un rebaño, seguramente irán juntos avanzamos por aquí seguimos agachados vamos a mirar no vemos nada pero nosotros vamos a, a continuar sigilosos, agachados aquí de la espesura del bosque, siguiendo estas huellas, porque esta dirección nos va a indicar que va el rebaño para allá, y algún macho habrá y podemos hacer un lance, sabemos hay un macho que tiene peso máximo, o sea que el mínimo va a ser un oro, vamos a ir por aquí, cogemos otra vez el reclamo, estas huellas, no sí, si sí, es otro macho, hay dos machos aquí, pues nada, vamos a avanzar, El problema que tiene esta espesura, esta es una hembra, es que tenemos poca visibilidad, por lo tanto, no tenemos que hacer mucho ruido, ahí llegamos a un pequeño claro que lo tenemos allá a la derecha, voy a mirar, me muevo lateralmente, me pongo de pie, no, no vemos nada, pues nada, vamos a, a seguir corriéndonos, agachado y andando que me he equivocado ese ruidito me, me, me puede fastidiar eh, escuchamos a una hembra de pavo pero estamos centrados en, en el ciervo de cola blanca y vamos a seguir a, a los ciervos vamos a mirar allí entre la espesura seguimos agachados mientras seguimos aquí comentaros que he visto el vídeo de la presentación del nuevo rifle del 308, la verdad que es una maravilla de de rifle me, me gusta luego también he visto que un compañero Cismo también ha hecho un vídeo comparando los calibres y pinta pinta muy bien, tengo ganas de que llegue el día 22 y, y probar el nuevo pack el, el 22 y el el 223 pues no, no me seduce mucho, pero el 308 sí. La verdad que tiene buena penetración. Tiene más penetración que ninguna de las balas que, que hemos encontrado. O que te disponemos ahora. Y ya, ya haré un vídeo viendo su rendimiento. Vamos a continuar. Estamos ya de pie. Seguimos las huellas. Vamos a echarnos un poquito de repelente a ver si con la nueva actualización ya nos sale el indicador que es ese cuadrito que veis ahí al lado de la brújula y nos dice el tiempo que, que va a durar que normalmente han dicho que va a durar unos 30 minutos reales de, de juego no no 30 minutos en los juegos, sino 30 minutos en, en la vida real cogemos otra vez el, el reclamo miramos por la espesura no vemos nada pero sí sabemos que aquí en esta zona podemos encontrar el, el ciervo de cola blanca vemos las huellas han pasado por aquí seguimos avanzando sin dejar de mirar con los prismáticos en, y al menor movimiento pues ya podemos hacer un lance si vemos algún animal sigue trotando y avanzando nosotros pues otro otro zorro ese pues es un macho a ver si lo pudiera ver y le hago el lance con el 243, pero no, no, no lo veo vamos a seguir mirando vamos a ver por aquí, despacito mira, ahí, ahí, ahí tenemos un animal, ahí tenemos un macho no tiene mal nivel, una muy buena puntuación no marca el peso máximo también ya tenemos uno más pequeñito al lado voy a intentar hacer el doble lance Vaya, este se pone detrás del árbol, pues nada, disparará al chiquitín. Apunto al chiquitín entre los árboles. No, he disparado entre los árboles, pero no, no, no, no he acertado. Ese animal se ha escapado. Vemos hay una hembra. Allí vemos otra hembra. O sea, que va en el rebaño. Y el macho que tenía el peso máximo, pues no, no le hemos dado. Más. Vamos a recoger a nuestro... A nuestro ciervo que era nivel 2 Pero por el tamaño de la cuerna y el peso que daba me imagino que va a ser una plata Recargamos la munición ¡Venga Perrete! ¡Búscamelo! Mandamos a Perrete a buscarlo y Perrete ya sale corriendo Nosotros vamos a ir despacito No quiero no quiero correr ni, ni hacer mucho ruido porque sabemos que tenemos ahí el hábitat El descansadero y los animales están por aquí y entonces aunque han salido corriendo pero no no se van a mover mucho el rete ya nos reclama ya vemos ahí el, el contorno y han ya, ya encontrado el animal venga aparte siéntate que luego me puedes espantar lo que lo que pueda aparecer. aunque normalmente no suelen intervenir voy a mirar por aquí si hubiera alguno y hacer el lance el macho aquí te salió pero nada, no, no lo encontramos Pues nada, vamos a, a recoger a nuestro macho nivel 2 Que por el tamaño de las cuernas, como he dicho antes Esto va a ser un una platilla Y a ver qué puntuación tiene Lo recogemos Efectivamente Una plata 147,40 Le hemos dado en el cuello medio y en la médula espinal Si no lo hubiéramos tocado el, el cuello medio Nos hubiera penalizado y nos hubiera dado un bronce Seguimos mirando y vamos a avanzar en, en la dirección, a ver allí, es, no, ese es el, el zorrito, voy a mirar al zorro, y mira, mira, ahí tenemos el macho, madre mía, qué macho más bonito, y otro macho, madre mía, a ver si puedo hacer ese lance, ahí tenemos dos machos, uno aquí, a ver, voy a coger... Cuando pase aquí entre los árboles. A ver si puedo hacer ese lance. No hay tantos árboles. Y disparo. Y abre el otro. No, el otro, el otro se me ha ido. El otro se me ha ido. Sale corriendo. Sale corriendo. Madre mía, qué cuernas tiene ese. Madre mía, qué cuernas tiene ese. No lo localizo, así que voy a coger los prismáticos a ver si lo localizo y sabemos de qué animal se trata. Cambio los prismáticos Miren su dirección Vamos a ver, ahí van dando Un nivel 3, un nivel 3 A ver si puedo hacer el lance Lástima, están los árboles por medio No puedo hacer el lance No, no Así que voy a recoger este animal Y voy a seguir Voy a seguir sus huellas Y, y a ver si le damos si le damos caza, cogemos el reclamo para que se tranquilicen y contesten y vamos a ver la puntuación de este animal un oro, 228 con 10 y nada a seguir la, las huellas de este peso máximo que lo tenemos aquí marcadito y a ver hacia dónde nos llevan cogemos el reclamo del resoplido la verdad que es un es muy efectivo, aunque el ruido que hace es muy, muy feo no me gusta el sonido pero bueno, la verdad es que, que es efectivo Vamos a mirar Vamos despacito, sin prisa Que ya sí que lo tenemos localizado Avanzamos A ver si veo otra vez las huellas que, Ah, sí, sí ahí, están, ahí están Creía que las había perdido, no, pero están ahí delante Y vamos caminando Siguiendo las huellas Que lo que tenemos que hacer, rastrear a nuestro animal Acecharle ...y darle caza... ...si sí, sí lo podemos dar caza al final... ...porque hay veces que seguimos un animal... ...y, y lo perdemos... ...espero que no que no sea así... ...como digo... ...normalmente so, todas las tardes... Suelo, ...suelo jugar un ratito... ...sobre las 6 de la tarde... En, ...en el disco de Hunter España... ...suelo jugar en directo... ...y el que quiera participar... ...pues igual hacemos una multi... ...y, y participamos todos... ...vemos aquí las huellas... ...que va tratando el animal las tenemos ahí delante, no queremos correr no tenemos prisa en la caza la prisa no es buena si tenemos mucha prisa podemos incluso errar, errar el tiro para precipitarnos vemos las huellas, ahí, ahí tenemos unas heces y nos va a decir que se ha pasado hace mucho, hace no hace poco las marcamos, nos dice que son muy recientes, así que continuamos avanzando, cogemos el reclamo otra vez que los reclamo, aparte de, de atraerlos, también nos, nos ocultan nuestros pasos. Vemos ahí el hábitat, vemos otras huellas, no nos interesa, seguramente sean hembras. Tenemos aquí otra vez las huellas, las volvemos a marcar. Ya va trotando, va trotando el animal, tenemos aquí otras heces, voy a seguir mirando. no lo vemos... Vaya, parece que no, no las encuentro ahora. Voy a darme la bolita. Miro para un lado. Cojo el rifle. No, el rifle no, sino que voy a coger rifles. Lo que quiero coger es el reclamo. Y avanzamos. Pero me parece que he perdido las huellas. Lástima. Seguimos. Llamando. Sé que iba en esta dirección, pues yo voy a continuar. A ver si, si localiza a través de las huellas. Miro con los prismáticos. No no veo. Si ve aquí en el GPS voy a poner el mapa. Vale, vale. Viene para abajo. Pero seguramente se habrá dado la vuelta. Así que voy a, a continuar por esta zona. A ver si, si localizamos a nuestro animal. Vamos a ver... Escuchamos... Cojo el rosoprido. Cojo el rosoprido. Vamos hacia el sur... Pero me huele que este animal... Se ha dado la vuelta y se dirige hacia el norte... Sigo mirando con los climáticos... Pero no sé, tengo el pálpito de que... De que ha cambiado de dirección miremos allí que hay un clarito más que nada si, sí, vemos que no, no, no continúan las huellas por aquí y yo voy de hacia el sur pero bueno, vamos a a seguir, si vemos que, que no encontramos nada por aquí pues tiraremos a, hacia el norte vamos avanzando hacia el claro si por un casual lo encontráramos o podremos encontrar un un pavo otro animal no vemos nada por aquí aquí no vemos nada pues yo creo que voy a tener que ir hacia el norte para buscar las huellas miramos por este lado de aquí pues nada voy a ir otra vez hacia el norte a ver si, si localizo las huellas porque yo creo que ese animal ha cambiado el sentido de la marcha porque hemos avanzado unos cuantos metros hacia el sur y no... no lo vemos. Pues nada, cogemos todos el reclamo. Voy a seguir comprobando el mapa, a ver... Eh, efectivamente, no vemos nada. Pues nada, voy a continuar. Ahora un poquito hacia el oeste... Norte oeste, norte oeste A ver si localizo la, las huellas Y lo y, y lo puedo seguir Miramos otra vez a ver, otra vez por aquí Seguimos mirando Cada pasito que damos Vamos avanzando Y aquí no, no veo nada A ver si aquí hacia el norte Cogemos otra vez el resopido nos giramos para que llegue el sonido a todos los lados. Y bueno, pues vamos a seguir a buscar a este, a este nivel 3 que hemos visto en la huella, sabemos que está aquí. Y tenemos que perseguirlo hasta dar con él. Miramos otra vez, una y otra vez. No nos cansamos de mirar. No tenemos prisa, pero sí tenemos ganas de, de poder hacer el lance y abatirlo. Vamos a comprobar otra vez el mapa. Pues no sé qué hacer. Yo creo que voy a ir hacia. hacia el norte porque aquí llegamos a un punto de que se ha perdido la, las huellas y tenemos que, que encontrarlas. Ya lo tengo localizado ahí enfrente. Está tranquilito. Cojo el 30-06, apunto al corazón y disparo. ¡Ese animal está muerto. ¡Sí, sí, sí! Abatido, abatido. Vemos una hembra. Si hubiera sido un macho, hubiera hecho el lance. ¡Oh! Vaya, que me ha dado la hembra. Me ha dado la hembra, casi me derriba. Otra que sale corriendo. Pues nada, vamos a, a recuperar la, la salud con el botiquín mientras nos acercamos. Madre mía, madre mía que casi me, me derriba. Cogemos el botiquín, recuperamos la salud Y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja Nos ponemos de pie Porque ya sabemos que los animales que estaban con ella Han salido corriendo Vemos el contorno fian. La verdad que tiene una cuerda preciosa Escuchamos una llamada advertencia Pero no, no, no he visto dónde Un diamante, un diamante 269,60 Un kilómetro, 370 metros persiguiéndole hemos dado con él, nos ha costado nos ha costado más de 40 minutos pero la verdad que un disparo certero al corazón voy a disecar este animal que es una preciosidad que cuerna tiene, madre mía qué preciosidad, voy a hacer una captura ahora lo pondré en, en Discord y disecamos este animal os pongo el mapa, veis al final se había ido hacia el norte y yo creo que voy a ir a montar el vídeo, esto es todo por hoy